Desde la azotea de un edificio de 30 metros de alto se deja caer un objeto. ¿Cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al piso? ¿Cuál es el valor de la velocidad justo antes de impactar contra el piso? De acuerdo al enunciado de este problema, el objeto en movimiento es llevado al piso únicamente por la acción de la gravedad del planeta. Estamos entonces en un caso de caída libre. Ahora veamos las características particulares de esta caída. Cuando se afirma en el enunciado del problema que el objeto se deja caer, se entiende que su velocidad inicial es igual a cero. Sabemos que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que su aceleración es producida por la gravedad del planeta. Esto significa que la magnitud de la velocidad que para este problema empieza en cero va aumentando conforme avanza el tiempo y el objeto se aproxima al piso. Si tomáramos una secuencia de fotos a iguales intervalos de tiempo, observaríamos que en tales intervalos el cuerpo realiza desplazamientos más largos a medida que pasa el tiempo. Esta es una característica importante de un movimiento uniformemente acelerado. Para el análisis matemático y posterior solución del problema, es necesario fijar un sistema de referencia. En este caso tomaremos el eje Y, haciendo coincidir su origen de coordenadas con el punto de inicio del movimiento, es decir, con la posición inicial del cuerpo. Con este sistema de referencia, observamos que el móvil se desplaza en dirección negativa respecto al eje Y, y para medir el tiempo de caída es necesario tener en cuenta el desplazamiento entre la azotea del edificio y el piso hasta donde llega el objeto. Entonces la magnitud del desplazamiento es igual a la altura del edificio. Determinemos entonces los datos que nos suministra este problema. Como ya lo dijimos en el análisis, el movimiento empieza con una velocidad de cero... El desplazamiento se realiza hacia el lado negativo del eje de las Y, diremos en este caso que es de menos 30 metros, 30 metros es la altura del edificio, y vamos a calcular entre otras la velocidad al final del movimiento. Entonces tenemos velocidad inicial igual a 0, desplazamiento en el eje Y igual a menos 30 metros... Aceleración, que es igual al valor negativo de la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos a calcular el tiempo y también vamos a calcular la velocidad justo cuando el objeto llega al piso. Empecemos por calcular el tiempo que tarda el objeto en realizar el viaje desde la azotea hasta el piso. Para calcular este tiempo vamos a utilizar la ecuación del desplazamiento en y que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado y reemplazamos nos queda menos 30 metros que vale el desplazamiento 0 que vale la velocidad inicial multiplicado por tiempo más un medio de la aceleración que vale menos 9.8 metros por segundo cuadrado multiplicado por tiempo al cuadrado. Aquí podemos quitar, esta parte se va a hacer 0, entonces solo tenemos menos 30 metros, igual un medio de menos 9.8, eso es menos 4.9 metros por segundo cuadrado y esto multiplicado por tiempo al cuadrado. Pasamos a dividir menos 4.9, nos queda menos 30 metros, dividido entre menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a tiempo al cuadrado. Aquí podemos cancelar la unidad metros, y entonces, haciendo esta división, nos queda que tiempo al cuadrado es igual a 6.12 segundos cuadrados. Ahora vamos a sacar raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. En el lado izquierdo solo queda tiempo, en el lado derecho sacamos la raíz, y eso es 2,47 segundos. Este es el tiempo que tarda el objeto en viajar desde la azotea hasta el piso. Utilizando este tiempo, vamos a calcular la velocidad que adquiere el objeto durante este tiempo, la cual corresponderá a la velocidad final del movimiento. La velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, esta es una ecuación de cualquier movimiento uniformemente acelerado. Reemplazando tenemos entonces 0 de velocidad inicial más menos 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración, multiplicado por el tiempo que vale 2.47 segundos. Hacemos operaciones, nos queda 0, más por menos menos, 9.8 por 2.47, eso nos queda 24.2, aquí podemos cancelar la unidad segundos, y el cuadrado también, y nos queda solo metros por segundo. 0 menos -24 24.2 nos queda menos -24 24.2 metros por segundo. Esta sería la velocidad que tiene el móvil justo antes de impactar contra el piso.